Pues nada, buenos días a todos, a todos. Muchas gracias Raquel por acompañarnos y colaborar con nosotros. Y muchas gracias a Producto Certifica de Madrid por darnos esta oportunidad de dar a conocer sobre todo todos los productos madrileños. Que como siempre digo y, y creemos, es el gran desconocido de de España, el producto madrileño, y creo que tenemos que... No, no, están sin hacer, por favor, se los pueden comer, pero están sin hacer. Eh, es el gran desconocido de nuestra gastronomía y creo que debemos apostar, eh, lo primero, en conocimiento y luego en descubrirlo, porque realmente tenemos unos productos que son realmente increíbles. Quizá lo que nos haya pasado, que Madrid al ser una ciudad tan cosmopolita, hemos recibido demasiada información, y nos hemos olvidado que lo que tenemos buenos está dentro y no nos hace falta siquiera salir a buscarlo con el respeto de todas las comunidades del resto de España pero creemos que en Madrid tenemos un producto que es pues, sublime y en este caso pues lo que vamos a hacer un poquillo para que conozcan uno de los productos de la Comunidad de Madrid es el huevo entonces yo como soy de chinchón, soy muy chinchoneta, eh, vamos a trabajar con una sopa de ajo, ¿no? Entonces uno de los, de los elementos fundamentales de la sopa de ajo es el huevo, porque el que se deshaga, se huevo, la sopa, se mezclilla y joder con el ajo y tal, es especial, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es curar las yemas, ¿vale? Las hemos curado en sal, y luego las hemos congelado de esta forma lo que hemos obtenido es que se concentre la yema y no se nos abra. ¿Vale? Las hemos dejado después de descongelarlas en aceite de girasol para que tampoco hemos aporte demasiado sabor. Y lo que hemos hecho aquí es una sopa de ajo tradicional. Luego la hemos dejado secar y la hemos triturado. De forma que envolveremos el huevo en la sopa, la meteremos al horno, y lo degustarán para potenciar un poquillo el, el sabor de sopa. Hemos hecho también una sopa eh, triturada tradicional y le vamos a aportar un poquillo en, en el huevo con las claras, porque nos parecía que además el huevo tiene dos partes: la yema y la clara, y, lo, y si no, es que no se podría hacer. Lo que hemos hecho es texturizar la clara con un poquito de sal, las hemos secado y después hemos frito. Y tenemos una M de producto certificado de Madrid. Y para dar un poquito de sabor, lo que vamos a dar es un poquito de jengibre, curry, sal y pimentón. Para dar un poquito de. Y tenemos unas galletas de, de Madrid. Así que mientras voy a ir terminando, eh, vamos a ir pasando los huevos al crujiente y luego los vamos a meter al horno. Eh, la base de la sopa de ajos es muy tradicional, nosotros en Chinchón, como tenemos un, yo creo que es el ajo más rico del mundo, es el ajo fino, que estamos en un proyecto para recuperarle, eh, utilizamos un poquito de ajo, eh, tocino fresco, jamón, pan, cortado bastante finito, pimentón, y rehogamos, rehogamos, rehogamos, rehogamos hasta que tenemos, bueno en este caso también hemos utilizado un aceite que tenemos de, de Villaconejos solo en Laguna para rehogar todo, todo ese pan con el ajo y, y lo que hacemos para que tenga más consistencia en vez de poner a cocer la, la sopa lo que vamos a hacer es dejarla que madure un par de días el pan con, con todo el rehogo de esta forma el pan va a absorber más los sabores y después lo pondremos a cocer. Nosotros lo ponemos a cocer solamente con agua porque no queremos desvirtuar el sabor de... inicial de... del pan. Bueno, pues ahora una vez que tenemos estas yemas las vamos a meter al horno. Mientras por otra parte voy a ir rellenando con, con sopa de agua. Sí. Este es el aceite que hemos utilizado, es Olium Laguna, es de Villaconejos, es el segundo año que tienen cosecha y en este caso es una arbequina de extracción en frío. Y a mí me resultó muy curioso porque normalmente en nuestra zona lo que utilizamos es cornicabra y... Que una variedad de este tipo pues, se adaptara bien al terreno, pues me parecía súper curioso. Y la verdad es que es un producto que, además, como es bastante frutal, es, es muy rico y juega muy bien en boca. Y ahora le pondremos una gotita de aceite cuando vaya a salir, para que sea más divertido y nos permita jugar un poquito con la yema de huevo, esa y esa potencia que vais a ver que la concentración que tiene el huevo al estar curado y después congelado, la yema no se nos va a explotar en boca de forma tan rápida, sino que se va a ir diluyendo poco a poco en la boca. ¿Cuánto tiempo lo pones al horno? Lo vamos a dejar un par de minutillos porque estos hornos son un poquito, tienen un poco menos de potencia y para que coja temperatura yo normalmente lo que hago es cogerlo con freírlo pero como no tenemos freidor aquí que no podemos hacer pues utilizamos el, el horno sí es como realmente es como queda bien pues estos los hemos curado ¿eh? vinieron el viernes viernes sábado y domingo solo en sal dos no no no en sal según llegaron un poquito y luego a congelar en sal un pelín y luego 48 horas para que la yema se nos le sí. quede La yema es como si estuviera cocida, si ¿no? Da esa sensación y entonces lo que vamos a hacer es que no se nos va a, a ir en, en boca, que, sino que vamos a tener esa constancia y esa continuidad en boca durante más tiempo. Y además a ser un huevo campero tenemos más intensidad. Solamente un poquito de sal, no le hemos, no le hemos puesto nada. Estamos aquí para presentaros la hamburguesa de la, de la casa americana de Beyond Meat. La hamburguesa se llama la Beyond Burger. Es una hamburguesa que ha triunfado ya en todo Estados Unidos y viene a España de la mano de Board Market Esta hamburguesa lo que tiene es una hamburguesa vegana que está hecha a base de proteína isolada de guisante. Y lo que tiene esta hamburguesa es que al ser una proteína isolada se extrae del guisante solo la proteína y tiene un aspecto y una mordida, como pueden comprobar, muy parecida a la de la carne. Incluso llega a sangrar la hamburguesa. Eso es debido a la remolacha, que cuando muerde o cuando la cortan, sangra como si fuera una carne a 20 vacunas. Ahí la estamos viendo y está deliciosa. Sí, se ve planteando. Se vuelve una banderilla que se vea. Vale. Pues, pues muchas sí. gracias. Sí. Nada, ah, muchas todo. gracias a usted. Nada. nada, nada. vengan a la feria a probarla. Gracias. Si pues se hace un tratamiento térmico para que nos entendamos, meter una olla a presión y controlando muy bien el proceso, tiempo, temperatura, consigues si es que ese producto solo con calor pueda tener una esterilidad que luego lo tengamos en nuestros hogares. ¿no? Parece mentira que un método de conservación pues, tan bueno y tan efectivo pues no se conoce y por eso las conservas nos llegan hasta nuestros hogares y duran años, porque el calor y un envase hermético garantiza que no entre y salga ni un microorganismo ni un contaminante es decir, un producto siempre inerte pues también hay una gran historia con la conserva relacionada con su origen que fue por la guerra, ¿no? Napoleón en su día hizo una compra pública, digamos, buscando cómo conservar alimentos y tristemente la guerra dio lugar al descubrimiento de la conservación por calor en los alimentos hasta llegar, lo que hizo Pasteur después, con el desarrollo de la distribución, a las conservas hoy en día. ¿Qué tal el bacalao? de milagros. ¡Va! 30! A ver, contarme algo de vuestro producto. Gracias. porque es rosita si hace menos frío más frío quizá tiene más estos colores amarillentos pero siempre va a tener rosa dentro vale no el beige que os he enseñado antes vale sus dientes son más bonitos se ven no, tampoco el número verdad sus dientes son de media luna no son tan gordotes y tienen más tienen más forma vale y eh, es que pica muchísimo más, es que tiene, eh, no me sé los datos, perdonadme, no sé cuantísima más cantidad de alicina, por eso tiene más sabor, pero es que además de alicina, además de darle sabor, lo que le da es todas sus propiedades beneficiosas. Todos habréis visto en internet, el ajo es bueno para como antibiótico, para la respiración, para no sé qué, eh, la semana les dieron un premio que Castilla la mancha a la Universidad de Ciudad, de Ciudad Real que está estudiando sobre el poder cicatrizante del ajo, todo eso que tiene bueno el ajo, lo tiene por la alicina y el ajo morado tiene muchísima más alicina que los demás por eso pica muchísimo más por eso sabe muchísimo más ¿de acuerdo? y además os recuerdo en el lineal me va a costar prácticamente lo mismo céntimos eh, de diferencia normalmente Compráis dos cabezas, cuatro cabezas. Además, eh, otra ventaja que tiene el ajo morado, por ejemplo, en muchos países que solo quieren ajo morado, es que dura mucho más, se conserva mejor. ¿vale? Tú ahora mismo compras ajo morado y lo metes sin plástico eh, donde las verduras y te dura perfectamente un montón de meses. Quizá puede que, como, la, como tiene un poquito de humedad, sabéis que la. Pero no pasa nada, porque eso no es nada malo, lo quito y ya está. Es simplemente que como hay humedad, pues ha empezado ahí a crecer un poquito, ¿vale? Pero no se te va a poner blanteque. Cuando está el blanteque es cuando ya sí que no me sabe nada. Pero el ajo morado guardado en la nevera sin eh, plástico me va a durar mucho más. ¿vale? Eh, cuando voy a las escuelas de hostelería y les cuento todo esto, les hago una prueba, que es que les corto un trocito de ajo morado de violeta spray, dos no rebanaditas Abre la lengua y les pongo una en cada lado de la lengua y les digo, venga, cómo pica su cara se transforma este no lo notan este eh, pica que yo no digo que este sea malo, eh. Que el que no quiera picor que el que no quiera sabor el que quiera echar más dientes, que use este pero el que quiera picor, el que quiera sabor el que quiera poco dientes que use este, ¿de acuerdo? una duda sabemos un poco económicas y terminaron el negocio llevando cuentas yo que soy la del medio hice magisterio y estoy en el negocio cocinando y mi hermano que es el pequeño viendo el pampaneo dijo voy a estudiar hostelería que creo que voy a terminar en el negocio cocinando y entonces estudió hostelería y, y está cocinando también tenemos un restaurante en cuenca una alba y una empresa de catering y se llama marro restaurantes Marlo, Catering Marlo. Así es que les cuento, el ajo, ya ha contado Eva todas las propiedades del ajo y las maravillas del ajo, entonces lo que hay que agradecer los cocineros de Castilla-La Mancha es tener a las pedroñeras en nuestro dominio y poder cocinar con ellos, estas nuestras están sin freír. Entonces nosotros, para cuando vayáis a Marlo, tendréis que saber que somos los reyes de las manitas de cerdo trabajamos mucho con las manitas de cerdo mi padre hizo una receta hace muchos años que sigue estando en el restaurante que es unas manitas de cerdo sin hueso sin grasa, crujientes y llevan en el fondo del plato un, un jugo de carne oscuro no es las típicas manitas en salsa que uno se mancha mucho, las manos, mucho hueso pues estas están completamente limpias, vienen sin hueso y vienen muy planitas tenemos un ravioli de manitas de cerdo con una salsa de cuan, que están muy ricos también pero esos dos hay que ir a probarlo a amarlo yo os he traído a vosotros se os estaba haciendo la boca agua eh yo os he traído otra versión y la versión que os traigo hoy es una palomita de manitas de cerdo lo que hacemos es eh, cocer las manitas, primero las metemos en una marmita grande con mucha agua y les damos un primer hervor para eliminar impurezas. Una vez que llevan 5 o 10 minutos hirviendo en ese agua, tenemos otra marmita grande con agua ya hirviendo ya con aromas. Ajo, laurel, puerro, un poquito de agua. Hola amigos, ya se ha acabado el Salón Gourmet por este año. Así que ya sabéis, dar me gusta, suscribiros y hasta el año que viene. Bueno, nosotros hasta la semana que viene. Adiós.